Vamos a otra información, se investiga el asesinato del expresidente de Blumen en Santa Cruz. Con relación a este tema incluso se hablan de vínculos con el narcotráfico. Lamentablemente el vicepresidente del Club Blooming fue asesinado en la avenida Brasil, localizado en Santa Cruz. Por ello la policía intensificó los operativos con el fin de capturar a esta persona. A móviles económicos y a móviles por venganza. Lo que sí queda materializado desde el punto de vista técnico es que gracias a la cooperación de las personas que tienen instaladas videovigilancia hemos logrado establecer que el autor, desde el punto de vista material, es solamente una persona. Esto se acredita a través de las imágenes que logramos conseguir, mediante las cuales podemos establecer que la ruta de ingreso al escenario del fatídico hecho es por la avenida Brasil, el parqueo de la motocicleta se produce en la calle Cabo, y evidentemente se genera un proceso de 55 segundos en esta... En este hecho delictivo. Dentro de este proceso de investigación, resaltó los antecedentes por tráfico de drogas que tenía la víctima. Nos permite establecer una serie de incongruencias desde el punto de vista de su patrimonio y las actividades que él tenía. Es decir, no encontramos una perfecta ecuación con los ingresos declarados lícitamente con el tren de vida. Esto quiere decir que por lo menos este es un extremo llamativo que ha sido vinculado desde la perspectiva policial a hechos delictivos como son la legitimación de ganancias ilícitas.